La siguiente integral que voy a resolver pertenece al capítulo de integral indefinida usando el método de integración por partes. Bien, empezamos observando que hay una expresión exponencial del arco tangente y recordemos de que la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿sí? Esa es la derivada del arco tangente. Pero aquí aparece elevado a la 3 y acá un, un índice de radical 2 que más o menos se vería como 3 medios. ¿no? Es decir, expresándolo en modo, en modo de potencia. Bien, este bueno, pero eso me hace pensar de que debería de, de haber una, in, una sustitución eh, con respecto al, a esta variable, a la variable del arco tangente. Sí, entonces, podríamos empezar haciendo una sustitución que diga u igual arco tangente. Podríamos intentar con esto, o si no, con, con una sustitución de toda la, la exponencial. Este de aquí no, no no me parece que sería bueno porque mmm, a la hora de sustituir me va a quedar un e a la u Abajo quedará una expresión en función de u, no se sabe, es muy difícil de, de, de predecir cómo se vería Así que yo preferiría darle esta sustitución en vez de la de arriba Se puede probar cuál, el, la primera, se podría probar y, y luego intentar la integración por partes Pero parece que no va a llegar a, a nada Ah, nada, bueno, digamos, a veces la integración por partes se vuelve así, demasiado, la integración por partes se puede volver demasiado de ensayo-error, el método de prueba-error, o sea, pruebas una sustitución y si te sale bien y si no, habría que buscar otra, y así prueba y error, prueba y error. Bueno, entonces recordemos que la integración por partes, la fórmula viene a ser integral de U diferencial de V igual a U por V menos v por diferencial de u y lo difícil es hacer la elección del u yo he intentado hacer este dos, dos formas y la que yo he visto que resulta es esta sustitución y diferencial de v es lo que queda pues y si ya he tomado esta parte, esta expresión me queda esta otra así que diferencial de v sería x sobre toda esa expresión con la diferencial de x lógicamente ahora derivamos no derivamos para poder para poder reemplazar esto, para reemplazar el diferencial de u. Derivar la exponencial es la misma función exponencial, pero también hay que de derivar su exponente. Me quedaría de esta forma. Diferencial de u es igual a la exponencial de arco tangente sobre 1 más x al cuadrado. Porque sabemos, como ya lo había dicho antes, la derivada de la, del arco tangente es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Multiplicado por el exponencial, pues es, esto es lo que va a originar. Y, y en, cuen en cuanto al encontrar... El v Para encontrar el v tendríamos que integrar ambos lados de esa expresión. Bueno, vamos a hacerlo debajo. Tendríamos así, integrar ambos lados y acá podríamos hacer un cambio de variable, este. Porque se trata de una integral que se puede resolver por sustitución algebraica. 1 más x al cuadrado, si sustituimos por u, vemos de que a la hora de derivar tendríamos 2x diferencial de x igual a la diferencial de u. En donde podemos despejar x diferencial de x y, y poder reemplazar esto. ¿no? Bien, um, entonces si hacemos todo ese, ese procedimiento, del cual no lo voy a especificar, lo voy a dejar abreviado. ¿no? Voy a dejar abreviado los pasos y ya el alumno se encargará de comprobar Esto está comprobado con el Wolfram Alpha. He hecho una captura de pantalla del el enunciado, aquí dice x x y luego multiplicado por el exponencial del arco tangente arriba en el numerador así que eso lo vamos a poner en esta dirección, wolframalpha.com sí, vamos a ponerlo aquí y vamos a aumentarle un poco el tamaño para que se pueda observar mejor es para quienes no conocen que existe esta página, es posible eh, resolver integrales indefinidas INT es, es el comando para integrar, también le puedes poner integrar o integral también, pero con INT es suficiente así que en el numerador tenemos X por el arco tangente X multiplicado por el asterisco es para multiplicar y luego dice exponencial el arco tangente noten cómo lo he escrito X significa exponencial o E ¿no? el número E elevado al arco tangente y todo eso se debe de dividir entre entre 1 más x al cuadrado elevado a la 3 medios. ¿no? Bien, aquí Notemos que este paréntesis es el primero donde está la, el operador de la integral, así que viene acá en el, el símbolo de división. Eh, ahí tendría que ser 1 más x elevado al cuadrado elevado a la 2 tercios, o a la 3 medios en este caso: 3 entre 2. Pero notemos de que la división, aquí hay una jerarquía, ¿no? o sea, va a elevarlo al cubo Y luego todo el resultado lo va a dividir entre dos, así que es importante que le pongas esto, si no, no va a funcionar Y ya está, solo eso, vamos a darle Enter, estoy dándole Enter y ya automáticamente abajo aparece con, con, procesando ¿no? Sí, A ver, veamos, X exponencial de largo tangente, o también el E también, se puede colocar E elevado a largo tangente A ver, E Elevado. Ah, por cierto, ese sombrerito sale con Para mi distribución de teclado sale con ALG al derecho Y luego el, el símbolo de la pestañita o el del sombrerito ¿no? Que aparece en una de las teclas A veces aparece más arriba, más abajo Pero a mí me parece al lado de la ñ Al lado de la ñ está el, la, tecla, la tecla del sombrero Es para mi distribución de teclado en español Y entonces, bueno, vamos a ver Ahí le voy a dar Enter Y vemos acá si sí, es el mismo Exponencial y todo eso, ¿no? y aquí lo ha calculado. Pues ahí viene a ser la respuesta. ¿no? Y que hubiera pasado como, como el anterior, o sea, con el exponencial. Ahí está, con el exponencial, vamos a ver cómo había salido. Si sí, es lo mismo, ¿no? exponencial. Bien, entonces lo que voy a hacer es sacarle una captura para después constatarlo con con este desarrollo. Pues ¿no? ahora sí, volvemos al desarrollo y dejamos el Wolfram Alpha por otro lado de momento ya, ok, entonces estaba diciendo de que hay que hacer una sustitución de 1 más x al cuadrado se sustituye por u u elevado a la 3 medios sería elevado a la 3 medios y arriba está el x diferencial de x que se despeja y, y quedaría diferencial de u sobre 2 eh, bueno, como hay un 2 abajo, sale fuera de, de, la, de la integral sale fuera como un medio bien, espero que me hayan entendido esa parte solamente hemos reemplazado con esta sustitución algebraica como ya antes había mencionado y esto ya es fácil el exponente se puede escribir como un negativo y sabemos de que por, por integración de las, de las potencias sería ¿sí? o sea que se toma este exponente, se le suma 1 y se divide entre la misma cantidad a la hora de efectuar me va a quedar menos un medio y se puede se puede cancelar menos un medio, se cancela con este y va a quedar menos uno adelante. Así que quedaría menos tres medios más uno es menos un medio y ya prácticamente lo tendríamos acá: menos uno sobre u elevado a un medio, que viene a ser raíz cuadrada pues. Pero el u, el u es uno más x al cuadrado, ¿no? así que quedaría así. Ya tenemos el, el v. La fórmula dice u por v menos v diferencial de, de u. Así que tendríamos que reemplazarlo acá. Bien, el, el U viene a ser esto, exponencial del arco tangente. Así que tendríamos I igual, exponencial del arco tangente multiplicado por V, que viene a ser esto. O sea, menos exponencial, ¿sí? o sea, multiplicando el U con el V me va a quedar menos exponencial del arco tangente arriba, porque es menos 1 por, por ese exponencial y abajo queda la, el radical. Luego sigue menos integral de v por diferencial de u. O sea, este por este. Estos dos prácticamente. Habría que in sustituir esos dos. Exponencial por menos uno me va a quedar otra vez. Negativo exponencial. Y con este menos se devuelve más. Más. Más exponencial de largo tangente. Y luego abajo 1 más x al cuadrado. Y acá también uno más x al cuadrado. O sea, tenemos así. O sea, esto es con en forma de potencia elevado a la 1 medio y los dos están abajo ¿eh? entonces se suman los exponentes sería la misma base pero elevado a la 3 medios porque sería 1 más 1 medio 1 más x al cuadrado elevado a la 3 medios diferencial de x sí por cierto aquí como estaba derivando tiene que haber acá un diferencial de x ¿Sí? derivando me sale un diferencial y ahí aparece ese diferencial okay. ahora lo que sigue es integrar esto por sustitu sustitución algebraica yo estaba pensando que podían volverse a integrar por partes pero no me va a salir por lo que esto se es ha resultado debido a que había un x adelante, y ese x me permitió tener esto y a su vez integrarlo de manera fácil, pero si no hay el x ya no se podría integrar, bien, entonces como yo dije, esto se puede resolver como una integral j, a ver. Vamos a ponerle que es una integral j Y entonces decimos j es igual a todo eso Bien, y el j viene a ser la integral de exponencial de todo eso este, po Podemos hacer una sustitución Sustituimos el arco tangente Y claro, uno dirá, ¿y por qué no reemplazas esto? Es que ya hemos visto a lo que me lleva Cuando hacemos esa sustitución me va a quedar otra vez el, arco, el exponencial del arco tangente Y después ya no me conviene porque el v ya no es conocido como para integrarlo a eso es digo preferible mejor hacer esta sustitución del exponente vamos a sustituir el exponente eso sería z digamos y luego podemos despejar x y decimos x es igual a la tangente el diferencial de x es igual a secante y si nos damos cuenta 1 más x al cuadrado viene a ser secante cuadrado es por trigonometría básica es 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado y como está elevado a las 3 medios, es fácil de saber lo que va a salir ahí. Así que, con eso ya podemos decir, j es igual a integral de exponencial de z. Abajo, abajo sería 1 más x al cuadrado, que ya he dicho, es secante cuadrado. Y como tiene raíz cuadrada, por este 2 de aquí abajo, se va a cancelar el cuadrado. Y queda solo el 3 de arriba, es decir, solo quedará secante cubo de z. ¿y qué pasa con el diferencial? bueno también se reemplaza se reemplaza el diferencial claramente se puede cancelar quedaría acá un secante cuadrado o mejor dicho, secante nada más pero el secante abajo es 1 sobre coseno y luego medios y extremos y todo eso por cierto me olvidé de colocar acá diferencial de z diferencial de z en ese de acá <coughs> bueno como estaba diciendo exponencial de Z arriba y abajo quedaba, quedaba un secante. El inverso del secante viene a ser coseno. La ley de extremos sobre medios y llegamos a esto. Así que la integral J viene a ser eso. ¿no? Pero notemos de que esta sustitución eh, origina un triángulo rectángulo en, en donde el ángulo es la variable z tangente de z es igual a x sobre 1 ¿no? x sobre x que se puede escribir como como x sobre 1 ¿sí? y, y por pitágoras acá obtenemos x al cuadrado más 1 con eso ya podemos saber eh, lo que viene a ser seno de, de z y coseno de z pero eso es al final, ¿no? al final vamos a reemplazar el seno coseno según sea necesario porque vamos a tener que integrar por partes, esta expresión solo sale con integración por partes para el seno de Z sería 1, no, mejor dicho, X, ¿no? Vendría a ser X sobre raíz de X al cuadrado más 1, y de manera similar para el coseno. Seno de X es igual, adyacente que viene a ser el 1 y la hipotenusa. La hipotenusa es X al cuadrado más 1, y ya está. se hace una sustitución directa del Z, se en función de x, bueno, por, por, por esta misma igualdad, eso genera todo eso. Bien, um, entonces, ¿cómo se integra por partes? Bueno, lo que vamos a hacer es u igual a e a la z y diferencial de u, menos ser la misma exponencial y diferencial de z y luego diferencial de v es igual a coseno de z y v viene a ser el, el, la antiderivada de coseno que viene a ser negativo seno, aquí estoy corrigiendo esta parte porque en realidad era la integral del coseno viene a ser seno no era negativo, sino seno positivo de ese modo aquí quedaría negativo a la hora de, de sustituir en la integración por partes, ya sabemos cómo es la integración por partes, ¿no? o sea en la integración por partes me va a dar u por v menos menos v diferencial de u bien, el u por v ya está aquí está e a la z y el otro que viene a ser seno de z menos integral de, de v que viene a ser seno de z y el diferencial de u que viene a ser exponencial de z exponencial de z seno de z diferencial de z y ya está, entonces j resultó ser esta expresión de aquí y nuevamente esto se elige como u eso se elige como diferencial de v para nuevamente volver a integrar por partes. Pero eso lo hacemos en la siguiente, en la siguiente hoja. Aquí ya lo he avanzado. Pero tenía que corregir el signo. Acá era positivo. Eso era lo que teníamos al comienzo en el valor de la, de la integral j y luego lo reemplazamos. Pero acá era positivo. Sí, aquí era positivo. Exponencial de z seno de z menos exponencial de z por seno de z. Ya, positivo. Y acá es negativo. Ya está, ahora sí está corregido. Bien, lo, lo que tenemos ahora es, aquí es negativo. Hemos transcrito nada más acá. Solo se ha transcrito. Ya, este, nuevamente se elige esto como la variable u, aquí lo tenemos, y esto como la variable diferencial de v. La integral del, del seno es menos menos coseno. La integral, la diferencial de del exponencial viene a ser la propia exponencial. Y después ya podemos reemplazar, ¿no? Bueno, acá se reemplaza positivo. El producto de u por v. El producto de u por v, pero ahí ya viene a ser. Eh, en realidad se reemplaza aquí. Sí, se reemplaza ahí. Porque el otro ya pues viene siendo como este, pues, tal como apareció ahí. Bien, entonces allí hemos reemplazado el u por v y debería salir negativo sí negativo exponencial de coseno, pero recordemos que aquí es negativo. Aquí es menos porque acá también fue menos. Ya, ahora este menos con menos da más, o sea que aquí sería positivo. Menos con menos, aunque bueno, sí, positivo. Ya, luego tenemos el v con diferencial de u. Ya, claro, exponencial de z coseno de z, exponencial de z, pero acá hay un menos, así que se vuelve negativo acá. Bueno, era menos acá y acá es más. O sea que al final queda como menos aquí. Así. Bien, aquí bueno, lo podemos colocar comillas ya está. Y aquí es positivo Ah, sí, por cierto, como acá es menos y acá afuera es menos, se vuelve más Sí, sí porque aquí había un menos, pues, hay un menos y un menos afuera, y se vuelve más Y ahora, pues, notemos lo que está pasando acá E a la Z, dice acá Se puede factorizar el exponencial ya Y esto es la misma, esta es la misma, este, integral J la misma integral J, E a la Z coseno de Z, E a la Z coseno de Z la integral J o sea que se está referenciando a sí misma y menos J pasa al otro lado como más J, a este, a este tipo de integral en la que vuelve a aparecer la propia integral después de aplicar una integración por partes se le llama integral cíclica integral cíclica sí. bien, entonces J más J sería 2J y menos exponencial con lo que J ya se puede despejar, diciendo que esto es exponencial de z sobre 2, seno de z, más coseno de z. Y eso es lo que yo había constatado con Wolfram Alpha, y lo tenemos acá. Ahí. Un medio de exponencial, seno de z, coseno de z. Pero creo que por ahí se nos fue un signo, claro, de hecho que se nos fue un signo acá, pues esto no lo había corregido. no, no lo había Era lo que faltaba corregir del, del anterior desarrollo. Ya está. Era positivo allí. Es positivo. Ahora sí. Exponencial sobre 2, seno más coseno. Exponencial sobre 2, seno más coseno. Constatado. Después había dicho que había un. había que sustituir de acuerdo al a este a este triángulo. En el triángulo pues vemos que el coseno es esto. Bueno, entonces sería exponencial de z, donde z viene a ser el arco tangente, o sea que sería exponencial del arco tangente sobre 2 seno de z que se reemplaza por por este x sobre todo eso y el coseno de z que es 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 1 esto viene a ser la integral j que faltaba de dónde era pues provino de acá de acá sí, este. esta integral y contenía la integral j que, que aquí aparecía con el símbolo de integral ahora ya no ya no tiene símbolo de integral ya la ya la liberamos de su integral y ahora sí, vamos a reemplazar. La i viene a ser esto: eso de ahí. Este es negativo del exponencial del arco tangente. Negativo exponencial arco tangente sobre la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado más j. más j, o sea, este valor de arriba. Como tienen el mismo denominador, son homogéneos y por tanto se pueden asociar los dos numeradores. Nos quedaría de ese modo. Hay un factor común que viene a ser el, el exponencial del arco tangente. Bien. Finalmente ya estamos cerca de la respuesta. El exponencial del arco tangente sale como factor común queda menos 1 raíz cuadrada y quedaría solo un medio tendríamos así y como son dos fracciones con el mismo denominador puede salir fuera como si fuera un, un factor común entonces solo quedaría así quedaría de este modo menos 1 más x sobre 2 x sobre 2 más un medio con lo cual vamos a obtener Vamos a poder asociar este con este y me va a dar un medio. Un medio del exponencial, del arco tangente, de todo eso. Donde el 2, que se repite, sale fuera. Sale como un factor común. Y ahora sí, ¿coincidió? Casi, casi, casi. Sí. Bueno, en realidad aquí, como se estaba restando 1, quedaría menos un medio. Así que aquí debe quedar menos 1. Y ya está. Ahora sí, x menos 1. X menos 1. ¿Lo vieron? Exponencial del arco Exponencial de tangente a la menos uno, que es lo mismo. Y debajo tenemos el mismo, la misma expresión. Dos veces la raíz de x cuadrado más uno. Y claro, siempre se finaliza diciendo de que se le agrega la constante de integración. Ahora sí. ¡Qué enorme trabajo! Miren nada más, todo esto fue el desarrollo de esa integral. Vaya, vaya, así es el nivel de las universidades nacionales, me parece. Y para cualquiera de los, de los estudiantes de ingeniería. Bien. Bueno, si este video les ha sido de mucha utilidad, no olviden suscribirse, darle me gusta y compartirlo con todos sus contactos. Y sí, voy a hacer más videos de, de integrales parecidas a esta. Gracias por ver este video y hasta la próxima.